¿Qué tal? Bienvenidos al blog de Juan Gómez. Primero de todo, eh, me ha comentado Juan que os comente que en alrededor de tres semanas será publicado el vídeo de la histeria que dijo que iba a salir y por lo tanto estar atentos porque seguro que es muy interesante. Entrando ya en la parte de educación, en primer lugar agradeceros el seguimiento que habéis tenido con el vídeo de Carmina Laoz, una profesora, una maestra de 45 años de experiencia. que está teniendo muchísimas visitas muchos minutos de reproducción y queríamos agradeceroslo. Hoy también vamos a hablar de educación, pero más en el ámbito del hogar, es decir, como padres y madres. Lo primero que queríamos deciros es que ninguno de los que estamos aquí somos expertos en, en educar a hijos y somos como cualquiera de vosotros que estáis a la otra parte de la pantalla, y simplemente se trata de que vamos a reflexionar y nos gustaría que a partir de esas reflexiones nos hicierais llegar vuestros comentarios sobre si estáis de acuerdo o no, ideas que podáis tener, etcétera, ¿de acuerdo. Al final eh, aparecerá un correo electrónico para que podáis comunicaros. Paso ya a presentaros a las dos parejas que vienen hoy. Eh, van a presentarse ellos mismos, van a contar un poco cuántos hijos tienen y qué edades eh, tienen, y a partir de ahí comenzaremos un debate. Así que cuando queráis, cualquiera de vosotros. Bien, Yo soy Miguel Ángel, eh, tengo tres hijos, Alba de 12 años, hace 12 años ahora, el, esta semana que viene, un niño de 7 y otro niño de 6. Y bueno, y, que, obviamente mi pareja, que es Paz. Bueno, yo me llamo Paz, mis hijos pues son los de Miguel. Pues, bueno. <risa> y, y bueno, ahí estamos, ¿no? El mediano está a punto de cumplir de menos 8 años. No, yo soy José, eh, estoy casado con Inma. Y tenemos dos niños, eh, los dos varones, uno de 10, casi 11, y otro que acaba de cumplir 6 ahora, hace muy poquito. Y yo soy Inma, y tengo 45 años y también trabajo en el ámbito de la educación, soy educadora social, que eso no, no tiene nada que ver con que eduque mejor a mis hijos, pero bueno, que también digamos que tengo doble faena, porque está en, dentro de casa y fuera de casa. Como sabéis, yo soy profesor de secundaria y también me pasa un poco como a Irma, en el sentido de que llegas del trabajo y a veces tienes que repetir el rol ¿no? de, de educar y a veces es complicado también eso. Yo tengo también una hija de 13 años y, y un hijo de 6. Así que si queréis eh, empezamos ya. Y la primera pregunta, somos ya todos cuarentones, ha pasado muy rápido esto, pero ¿cómo creéis que ha cambiado la educación, el papel de los padres, de, de nuestros padres, de que tenían nuestros padres, con respecto al rol que tenemos nosotros ahora mismo. ¿Ha cambiado mucho, poco, en qué...? Yo creo que sí, que sí que ha cambiado. Uh -huh. Sí, por lo menos en mi caso, eh, y yo creo que un poco lo que hace 40 años era así, la figura del padre no era tan, tan importante ni era tan, tan latente en el hogar porque el padre normalmente era el que trabajaba y estaba más, fuera, más horas fuera del trabajo, uh -huh. con lo cual la, que, la tarea de educar la llevaba más la madre. Aparte que creo que entonces era más, la educación era más autoritaria que hoy en día, sin buscar el ser amigo de tu hijo, porque de su padre, no era su amigo, uh -huh. pero yo creo que básicamente la figura del padre que tiene más importancia en la educación y en, y, en, y en el día a día, y creo que la educación hoy en día es menos autoritaria. Y la madre por otra y, parte... Y la madre por otra parte trabaja, uh -huh. en la mayoría de los casos. Y entonces Claro, sí o sí tienes que compartir el, la, todo el día a día dentro de la casa con el padre, y, porque si no, la mujer tampoco puede con todo al final. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que lo que ha habido ha sido un cambio, digamos, social, o sea, de la, de la sociedad ha, ha cambiado. El, el modelo de pareja, digamos, que se lleva hace 40 años mayoritariamente, no es el que se lleva mayoritariamente hoy de, de pareja y de familia, ¿no? ¿Por qué? Por la introducción de las mujeres al trabajo, al ámbito laboral, al trabajo y todo esto. Y a lo mejor un poco por la subida del nivel medio de vida, ¿no? Que ha permitido que los padres un poco nos formemos un poco más y tengamos un poco más conciencia de a ver, voy a ser padre y me tengo que formar para ser padre. O formar, no hace falta ir a dar clases, para, ¿vale? Pero un poco interesarte y, y, ver, y querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces yo creo que... Perfectamente se puede pensar que hace 40 años habían parejas que educaban como nosotros estamos educando ahora, ¿vale? En determinados niveles sociales o en determinado nivel cultural, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si me comparo con la educación que recibí en mi familia, con mis padres, evidentemente sí ha cambiado muchísimo, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues en el caso de mi familia era lo que. Lo que Carmina era, ¿no? no a Paz. A Carmina es la. Sí, sí. Eh, pues eso, claro, mi padre trabajaba, se pasaba todo el día fuera mi madre era la que nos educaba, uh -huh. éramos cinco hermanos, la educación que recibíamos, claro, no se educa igual a cinco hijos que a dos hijos, como es nuestro caso. Eh, la atención que puedes prestar a cinco hijos, la misma que puedes prestar a dos hijos. Y luego, sobre todo eso, a lo mejor el nivel cultural de mis padres, pues no era el nivel cultural que tenemos nosotros hoy en día, que hemos tenido unos estudios, tal y uh -huh. cual nos ha permitido un poquito o tener la inquietud esa de decir a ver, voy a interesarme, eh, ¿cómo tengo que educar a mis hijos? A lo mejor leer algo por ahí, o, ¿no? O, o a lo mejor también la sociedad da más facilidades porque a lo mejor cuando eh, nosotros éramos pequeños mis padres no tenían a lo mejor charlas de un psicopedagogo en la guardería o en el colegio. Claro. Hoy en día tienes muchas facilidades, recibes mucha información de ese tipo mm. por muchos sitios, ¿no? Entonces yo creo que... El, a lo mejor el cambio es ese, un poco la estructura de la sociedad, ¿vale? Y luego un poco eh, la posibilidad de adquirir conocimientos y formarte un poquito en lo que es ser padre, ¿no? Y más, estaba para ti porque así entras también a participar y sería la siguiente. Yo a veces tengo la impresión, y no sé si es verdad o no, por eso te pregunto, que cuando nosotros éramos pequeños, podéis contestar luego también vosotros, Nuestros padres decían, vamos a casa de tal, todos para allá. Vamos a hacer esto, todos para allá. Sin embargo, a veces me da la impresión de que ahora es lo contrario. Yo lo he comentado una vez a mi hija, que cuando yo era hijo, mandaban los padres, y ahora que soy padre, a los hijos, porque hay que ir a natación, hay que ir a música, hay que ir, digamos, que quedar con mis amigas para ir al cine, no sé, ¿piensas que eso es así o no? O ¿Cómo lo vives? Sí, yo eso lo vivo, sí. Uh, yo, por ejemplo, recuerdo que mis padres no tengo conciencia. Puede ser que sí que es verdad que mis padres se esforzaran especialmente en hacer cosas que a nosotras, como uh -huh. nos tres hermanas, nos agradara. Pero la sensación que me da es que ellos iban a su marcha y nosotros íbamos detrás. Y ahora yo, por ejemplo, me veo, bueno, nos vemos constantemente haciendo la vida y los planes en función de los, de los hijos. O sea, vamos a que el hijo se junte con su amiguito y entonces nos vamos a tal actividad, nos vamos, o sea, es un poco. Eh, que vamos a remolque de ellos, porque por ejemplo para nosotros lo que es, es fundamental es pues que nuestros hijos crezcan sanos pero sobre todo que crezcan felices entonces siempre estamos pensando en cosas en actividades, en juegos para que ellos estén felices y se sientan bien, pero sí que es verdad que no sé, no, no me imagino a mis padres constantemente pensando uh -huh. en a ver que mis hijas sean felices, ¿no? o sea que supongo que también querrían, pero ellos iban a su marcha y nosotros íbamos acopladas detrás yo lo que pienso es que, que también ha cambiado un poco eh, la, la, la forma de la sociedad. Pues nosotros, yo me acuerdo cuando era pequeño que mi madre cogía y me dejaba eh, después del colegio un tiempo para mí que me bajaba a la calle y podía en la calle tranquilamente. No. Y entonces mi madre necesitaba programarme nada. Pues ellos estaban ahí, hacen su marcha y ya está. Y ahora nosotros, pues en, en nuestro caso donde vivimos no podemos dejarlos que se bajen uh -huh. a la calle sino que tienes que programarles tú dejarles un poco de tiempo para ellos y entonces es su agenda, su agenda de extraescolares, su agenda de, de cumpleaños y entonces su agenda ya pasa a ser la tuya y entonces uh -huh. eh, tu agenda realmente es lo que hagan los niños el tiempo que te sobre que les sobre que sobre ahí pues para lo que tú puedas a no ser que sean cosas importantes entonces entra mucho en eso el cambio de la sociedad que hemos tenido respecto a que los niños les falta eh, eh, o, o digamos no pueden disponer o no pueden disfrutar de lo que nosotros teníamos que era de ese poder bajar a la calle y eh, tener un, un rato para ellos y tú los padres no tener necesidad de programarles no nada uh -huh. antes yo me acuerdo que no, no había no había eh, cumpleaños en, en Juegos de bolas, y tal. Sí, el cumpleaños, no sé, a veces hacía, se repartían caramelos y ya está. Y los columpios eran de hierro y el suelo sí. duro. Sí. y sí. sobre todo. descampado donde ponías dos piedras y jugabas al fondo con una pelota medio rota. Exactamente. Vamos a hacer una pregunta ahora que quiero que penséis un poco, y es: ¿cuál pensáis que son los puntos fundamentales a la hora de educar a un hijo? Es decir, para mí es fundamental esto, esto, esto y esto. Sin entrar a explicar cada uno, porque supongo que irá saliendo a lo largo del vídeo, pero. ¿Qué pensáis que son tres cuatro puntos fundamentales para, para educar a un hijo de una forma correcta? Pues yo pienso que lo primero tenemos que educarlos de manera que ellos sean felices, ¿no? De la manera que sea, pero que ellos sean felices. Y lo segundo, dentro de que sean felices, eh, tener claros unos límites. Unos límites en los cuales pues, ellos eh, puedan actuar con libertad y ser felices, pero tienen que haber unos límites. O una serie de barreras ¿no? hasta, hasta llegar al límite final. No puede ser la... De manera eh, totalmente sin, sin ningún tipo de límite. Para mí es la coherencia. Que, los, que al final, que los que, pero como todo en la vida, ¿no? pero bueno, que es importante que tus hijos perciban que, que es coherente, que las cosas son siempre de esta manera, porque si no los marea, sino. Para mí es la coherencia principalmente. ¿José? Pues yo creo que eh, se puede hablar de, de tener muy claros los principios de que les quieres transmitir a tus hijos y los valores Yo creo que es muy importante, eh, quiero decir, un, yo creo que una cosa es qué es lo que quiero educar y otra cosa es cómo quiero educar, digamos la técnica de educar La técnica en principio, hay técnicas que son desechables, por ejemplo la técnica del de palo y todo esto ¿no? que se llevaba tanto antes pero la técnica yo creo que importa un poco menos. Lo importante es qué es lo que le quiero enseñar yo a mi hijo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que los padres tengamos claros ese, ese tipo de principios. Si tienes claros los principios, qué uh -huh. es lo que te alumbra en el camino, digamos, luego lo demás yo creo que es muy fácil. ¿vale? Quiero decir un poco que, más que la metodología, sí. se transmite justamente sin necesidad de hablarlo tanto, sino que está en el ambiente, ¿no? Es algo que... Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. bueno. Y lo, bien. luego, no sé si esto se puede abrir un inciso sobre ello, es... Eh, una cosa que ha comentado Paz antes lo de que hay un dicho por ahí de que no puedes ser amigo de tus hijos porque si eres amigo de tus hijos los dejas huérfanos ¿no? no yo y aquí disinto con Inma bastante <risa> eso, está bien, eso puede ser, ¿no? <risa> sí. eh, yo creo que perfectamente una persona puede ser padre y amiga de sus hijos yo, el dicho ese queda muy bien porque los dichos suelen ser muy aplastantes no y suelen suelen soltarlo así parece que estés diciendo una verdad suprema no pero yo creo que aunque eso queda muy bien decirlo, pero yo creo que perfectamente yo puedo ser amigo de mis hijos y además creo que es importante ser amigo de, de mis hijos, ¿vale? y que ellos sientan que yo soy su amigo y que ellos son mis amigos y creo que no hay ningún problema, para mí un amigo que es una persona con la que comparto cosas con la que me lo paso bien, con la que puedo tener una confianza, ¿vale? y yo creo que esas tres cosas las puedo hacer perfectamente con mis hijos sin dejar de ser su padre y al contrario, creo que es importante eh, tener ese nivel de amistad con mis hijos, que ellos a mí me perciban como su padre, que en un momento dado tengo que dar un palo encima de la mesa y lo que yo digo es lo que vale, pero también, por otro lado, que ellos me perciban como su, su amigo. No hay ningún problema. Y sí. sí, vamos a aprovechar la... ¿Por qué no estás de acuerdo, por ejemplo, con eso? Pues porque yo pienso que un amigo es una persona, un amigo o una amiga de la misma edad, que comparte el mismo momento vital, que tiene una serie de... Pues eso, de, está en el mismo momento que, que tu hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces un padre es una función totalmente distinta. No, no es, o sea, un padre es un, una figura que está ahí con un respeto, con una autoridad, que tiene que en determinados momentos decir esto toca, esto no toca, y yo creo que un amigo no, no es no Yo creo que el sí. tema es no renunciar a ser padre para ser amigo. Es decir, pero yo, yo si tú que... te mantienes en las dos figuras, uh -huh. yo creo que no hay ningún problema. Yo no renuncio en ningún momento, a, en un momento dado, y más a ver que lo, que lo hago y lo hacemos, dejar claro que no, no, a ver, aquí el que dirige es el padre y punto pelota. No es más claro. Paz, ¿qué ibas a contar? Que yo creo que... Yo, yo sí que aspiro a ser amiga de mis hijos, pero cuando sean mayores... Cuando ellos ya sean jóvenes y yo ya no tenga que ejercer de madre. Claro. Yo ahora ejerzo de madre más que de amiga. Es verdad que uh -huh. yo, conforme veo a mi hija, que es más mayor, la que va a cumplir los 12 añitos, los dos más pequeñitos, pues eh, sí que veo que me voy acercando poco a poco más, a pesar de que creo que me quedan todavía unos cuantos años de, de ser más madre de uh -huh. para que tenga ella más referencia, ¿no? uh -huh. que igual estoy equivocada en el camino que le quiero enseñar o ¿no? como le quiero, le quiero indicar y, y, y que ella comprenda. Pero yo sí que aspiro de verdad a ser amiga por lo que tú dices, por compartir, porque vengan y te digan, ay, pues me pasa esto, o tú le digas, ay, me pasa esto, no se puede tirar y tal. Pero creo que es cuando ellos sean jóvenes, que no les queda tanto, a partir de los 18-20 años, pero de momento cuando son más niños, por aquello de la referencia y por aquello de los límites, ¿no? Los niños necesitan límites sí. y, y al final, pues si no das el golpe en la mesa y el punto de pelota Lo que pasa es que, claro, cuanto más amigo, más te perciben ellos como amigos como amigo de juegos, como de risas y tal Los golpes en la mesa, los puntos de Te pelota, perder el respeto, te, ¿no? te, no te, no te pierden el respeto, pero te cuesta, no es un golpe en la mesa, son dos o tres sí, sí. <ríe> Eso sí, es a lo que puede. me refiero Interesante, muy interesante Yo, bien, que está yo está. creo que es pues eso, el, la, hay que coger y tener en cuenta los figuras de amigo y padre Y conforme vamos aumentando en edad, los niños creciendo pues pues por un lado, en la figura del padre, pues ya no hace falta ser tan autoritario, porque los niños ya tienen sus, sus, sí, liches, sus saben, criterios, saben su sí. que desde, hasta dónde pueden llegar, de manera que cuando llegue la adolescencia, la adolescencia, tú te pones en plan padre y, claro, y no, me parece no. que, que pierdes al niño no, eh, y al amigo. Sí. y Ya tienes que ponerte en plan, plan colega, Ahora, sobre todo para intentar también que tener un poco de información de lo que se está pasando, que también mm. es muy mm. importante. Si te pones como padre, seguro, mm. a ciertas edades y, a, mm. y en edades pequeñas. Como no te pongas padre yeah, te yeah. mucho. Yo no. creo que más que el término en sí, lo que cuenta es saber en cada momento, pues eso, qué sí. papel estamos jugando. Sí. Sí. Porque a lo mejor lo que nos, lo que nos pierde es amigo o padre, y quizás lo que cuenta es la interacción que vivas con ellos. Yeah. Porque claro, por una parte. Eh, cuando dices que te das el golpe encima de la mesa, ahí ya dejas de ser un amigo, claro. con lo cual ya no eres amigo. Sí, pero claro. no estoy renunciando a mi rol de amigo. No, ¿De porque de por... no puede ser el rol de padre que juega con sus hijos. Claro, rol de pero padre dice... o madre, cercano, claro, claro. comunicativo, que... que te interesan las cosas de tus hijos o de tus hijas, que están ahí, que saben uh -huh. que pueden contarte algo y que no te vas a escandalizar, ni le vas a castigar porque te esté contando algo que a lo mejor... O saben que no te vas a que no claro. te va a gustar oír sí, no si sí, Ese... sí, yo a lo mejor voy por ahí quiero decir ah. lo que digo ah. es que la contundencia del dicho ah. este de que si eres amigo de tus padres ah. deja de, de, amigo de tus hijos los deja huérfanos que no es tan así quiero decir realmente a lo mejor la más realmente está pensando en eso precisamente también quiero decir yo puedo ser madre y puedo tener la confianza como para que me cuenten cosas no sé qué y eso qué es coño pues ser amigo quiero decir no, es que no hay más no pienso yo por eso digo que al final la terminología que yo creo que al final lo que tú llamas padre le puede llamar amigo o viceversa o sea que lo que cuenta es otras cosas vamos a seguir si aquí es algo que una polémica otro dicho popular o no cómo afecta al matrimonio el nacimiento de un hijo mitos y leyendas vale. es difícil ¿eh? es cierto esto de que el padre pasa a un segundo plano eh, la madre se convierte en madre pasa de a ja dejar pasa ya deja de ser esposa para pasar a ser madre. A mí me llaman Javi en el colegio, <risa> porque mi primer hijo, o sea, mi hijo medio no se llama Javi, pues yo soy Javi en el colegio. Como dan por hecho que te llamas igual. Antes ya ¿no? el papá de, ahora ya tiene que el el nombre de mi hijo a mí. Entonces ahí eh, es una realidad. Hombre, ¿Sí? hombre ¿Y cómo lo vivimos como padres? En este caso como padres y luego como madres. Pues nada, hay que aceptarlo, pues oye, pues, eh, si mi hijo es súper guapo, pues como no voy a gustar a mí que me llame Javi. Pero en general tu papel pasa a ser otro muy diferente, ¿no? Claro. ¿no? Pues, tú, tú... Me refiero a nivel de pareja ahora, más a nivel de pareja. A, ni a nivel de pareja, pues claro, tú tienes ya que coger y cuando tienes un, un hijo, sobre todo sea, cuando es un bebé que necesitas el eh, eh, mm -hmm. tiempo y todo eso, pues ya, eh, eh, pues nada, el primero es el niño, luego lo que necesite de tu mujer, luego pues... Si sí queda mujer. algo para el niño, y luego... <risa> <risa> y ya cuando tienes... Nosotros que tuvimos el segundo y el, tercer, el, tercer, el, segundo y el tercero muy seguidos, que a muy... Niño, no había tiempo, pero nada, nada, mucho tiempo de en encontrarnos como pareja otra vez, es verdad. Claro, Sobre todo claro. en el segundo y el tercero. Claro. sí que es verdad que... Es verdad que el padre, o sea, desde el punto de vista de madre... Eh, yo, el, por supuesto, primero es el bebé, Después sí que yo como madre sí que percibía sí percibí la atención de, de Miguel respecto de, de mí como, como mujer después de, uh -huh. de mi hijo, por supuesto. Y la verdad es que nos acordábamos poco. Los, Eso los primeros sí. meses pasó muy... Sí. Yo, bueno, yo creo que nosotros lo nos hemos vivido diferente, ¿no? O sea, sí que al principio de muy bebés, uh -huh. muy bebés, los nanos sí que... Pero yo creo que sí que hemos intentado encontrarnos, siempre hay un espacio sí. y y hacer cosas juntos uh -huh. y decir no no a lo mejor ha bajado separado, un poco el nivel de intensidad pero okay, sí que sí. sí siempre hemos intentado pero uh -huh. forzándolo uh -huh. o sea la tendencia natural es no uh -huh. no el bebé no sé qué aquí todo tal pero yo creo que nosotros sí que hemos forzado, pero también porque tenemos intentado. unas familias digamos que nos permiten sí. un poco uh -huh. hacer eso y desde un momento dado por dar los nanos y salir y pues a hacer excursión los dos solos y... exacto sí. pero sí que Luego también, yo creo que lo que dices de cómo afecta la vida en pareja, también el tema de los nanos es un, un foco de problemas, o sea, un, una crea, no sé, sí, crea sí. problemas, ¿no? Y también crea alegría, ¿no? O sea, que, claro, claro que afecta. Yo decía, hay muchas veces que se discute por causa de los niños, que uh -huh. antes todos esos problemas no lo tenían. Antes la vida era era más problema, de color de rosa, ¿vale? Entonces los niños te dan eso te da muchas alegrías, que también se comparten en, en, en pareja y todo esto, y es muy gratificante, pero también crea muchos problemas que hacen que la pareja discuta. Claro, eso quizás que no, claro, te influye. Intentando ir un poco en orden cronológico, acaba de nacer el niño, un poco a salivantes ya, pero yo creo que, mmm, yo, yo puedo contar anécdotas seguro también de cómo vuestros hijos y nuestros hijos con muy pocos meses de vida o un año se enteran absolutamente de todo. Tú luego lo comentabas un poco antes. Ese, esa educación tiene que venir desde el principio, lo que no se puede intentar es dejarlos libremente y con 12 años intentar poner los límites, porque entonces no tienes nada que hacer. Entonces, eh, no se sé, puede poner algún ejemplo de, de decir, mira, parecía que no, pero con esta edad se dio cuenta de tal, o... Yo creo que eso es algo que es muy importante, y es que como padres, esos criterios que, que antes hablabas tú, José, deben estar muy claros desde el principio, porque ellos cogen todo, no sé si estáis de acuerdo o no. Sí. Tienes mm. que tener mucho cuidado cuando, cuando estás hablando mm. con ellos, sobre todo si eh, hablamos entre nosotros o incluso de, de terceras personas. Ellos luego, ya cuando ven a esa tercera persona, ya cogen sí. y la de otra manera y le hablan mm. de otra manera. Yo, yo sí que me he dado cuenta mm. eh, que tienes que tener mucho cuidado mm. de qué hablas, de quién hablas y, y las cosas que dices. Eh. Mm. Poner ejemplos no es bueno con ninguno, pero, pero sí, que se, sí que se nota. Hay que tener cuidado con eso. Yo voy a entrar en un tema que. Me resultó muy interesante cuando lo escuché, lo he escuchado solamente dos veces, pero me parece que es algo que no suele salir. En un grupo, en una conversación con padres como ahora, una persona que conozco dijo que su bebé no lo había dejado dormir de toda noche. Y dice, en ese momento es que lo habría matado. Lo dijo así, con esas palabras, lo había matado. Y yo me quedé diciendo, y luego pensando, eso... En cualquier momento lo hemos podido, podido sentir eh, todos, yo pero, vez, eh. pero no nos atrevemos a decirlo en público porque queda fatal, ¿no? ¿Qué, yeah. ¿Qué puedo pensar este cuando estoy diciendo que habría matado a mi hijo? Y creo que precisamente está el problema está en no decirlo en público, porque yeah. si lo dijéramos en público, ah, yo también, yo también, y veríamos yeah. que el pensarlo es algo normal, yo creo que nadie piensa realmente en matar a mi hijo, es una presión. Ya, Sí, por eso. Pero ya, ya, sensación, la sensación, sí. O sea, yo me he visto muchísimas veces desbordada por mis hijos, uh -huh. o sea, muchísimas veces. O sea, de decir, es que o lo tiro por la ventana o me tiro yo por la ventana, una de dos, que luego no pasa, ¿no? ¿no? Porque ya respiras, dices, bueno, voy a respirar, voy a tranquilizarme, pero a mí hay un montón de situaciones cotidianas del día a día que me sobrepasan uh -huh. con ellos. A mí me pasó con. Por... Uh -huh. Tirarlo por la ventana, además el pensamiento de tirarla por la ventana con mi hija mayor cuando era bebé. Sí, <ríe> sí, sí, sí ¿no? porque a ella le costaba mucho dormirse uh -huh. y había que hacerlo mucho con el bracito y lloraba, lloraba, lloraba y yo... A mí en la etapa de bebé siempre me ha costado mucho con mis hijos uh -huh. porque a mí no me gustan los bebés entonces uh -huh. y me cuesta mucho entenderlos. Con el segundo y con el tercero fue más fácil porque ya sabía lo que era un bebé y ya interpretaba los lloros pero con mi hija a mí me costaba mucho porque yo nunca he sido una persona especialmente niñera y entonces me, me costaba, y la, la tiro por la ventana, eh de verdad que lo, lo he pensado pero so, solamente en aquella ocasión el tema de tirarla por la ventana Lo mm. digo por, por eso, porque... Si sí, sí, sí. no faltan, no, tienes... <risa> sí, no Y luego la ventana Sí, no, ¿no? no luego ya, pero antes, el ¿no? resto de, de, de situaciones he sido capaz de racionalizarla mm. he sido capaz de racionalizarla de otra manera pero la sensación es decir, no, no, pues, y tenía solo una hija y ya ves no. tú Pero en ese momento... Lo digo por es que... eso, porque muchas veces sí. nosotros al pensar eso decimos ¿Pero qué tipo de monstruo soy que he pensado en esto? No, sí, sí, y resulta sí. que no soy ningún monstruo, por eso quería que saliera no, el tema. No, no, no, me alegro que hayáis no, no, comentado no, eso. Sí. Para darnos cuenta de que no pasa absolutamente nada. Sí. Y, y, y con otras, otras muchas cosas lo mismo, pero claro, no me atrevo a decirlo porque este va a decir ¡Ostras, ¿qué, qué, qué, qué tipo tengo aquí al lado! Y sin embargo, no pasa nada. Y a veces estamos, ¿cómo he podido pensar esto? y demás ¿no? Pues no pasa nada porque somos humanos, no hemos dormido en toda la noche, no sabemos qué hacer ya para que se calme, sobre todo ocurre cuando es bebé, y, y es normal que nos pase eso por la cabeza, no pasa absolutamente nada. Luego tienes una sensación de arrepentimiento muy fuerte. Hombre, claro, ya, claro. claro. Sí. La la posición, no sé qué me abrazas, pero me han mm. ha pasado más veces, ¿eh? Sí. Que continuaba llorando y cosándole mucho de mí, mm. y muerta de sueño, y mm. de casi... Pero bueno, ahí está. Muy bien. Hay que aclarar que... <ríe> No pasa nada por pensarlo. Eso no, no hay que hacerlo. Mejor no hacerlo en casa, eh. No, no, no, no, <risa> no así. Gracias por la aclaración. Muy bien. Yo, más que nadie, no, pensé: a mí quién me habrá mandado a tener hijos. ¿no? No pues no, tener ya, que antes ya. de llegar a pensar, con ¿sí? <risas> lo bien que están mis amigos, no tienen hijos, lo bien que están. Ya aquí. tomándose para allá, algo, <risa> tal, ¿no? Está antes de la mañana y yo aquí, dale que te pego al niño y ellos ahí en el hogar. Sí, yo creo que ahí lo que se produce es una sensación de impotencia. Es decir, cuando tú estás ahí y dices. Estoy al límite de mis fuerzas, no puedo, tal. Entonces claro, si te pasa por la cabeza, pues eh, todo. De decir, eh, a ver ¿qué, qué, qué coño hago con el niño este, tal. Nosotros ha habido veces que hemos cogido al niño, eh, lo hemos encerrado en su habitación, con pues, lo típico. La verdad es que nuestros hijos, por lo general, han dormido bastante bien, pero siempre hemos tenido algún episodio de estos de una semana o dos semanas que lo hemos tenido que reconducir, que lo metíamos en la cama, y se levantaba, salía, no sé qué y nosotros ha habido alguna ocasión que lo hemos metido dentro de la habitación le hemos puesto un aparador de, delante y tal para que el niño no pudiese salir y yeah, mira, ahí te pudras, ya te cansas de llorar, ¿no? Claro, son situaciones que, pues eso, para lo mejor por, por no tener los conocimientos para hacerlo mejor pues mira, la impotencia te hace hacer cosas, hacer cosas que dices <risa> luego las piensas y dices, madre mía, lo he hecho, tal pero bueno, es la solución que tenía en ese momento más lógica con mis conocimientos, ¿no? Siguiendo con metodologías, hemos hecho cosas de estas que diríamos cuando sea un padre yo nunca haré sí. esto porque no nos gustaba que lo hicieran con nosotros sí. ¿Sí? todos los días, a todas las ¿Sí? horas sí. Por ejemplo, yo eh, de pequeña siempre uh -huh. he llevado muy mal que mis padres me gritaran, o sea, me faltaran al respeto por ejemplo, para nosotros es un valor muy fundamental el enseñar a nuestros hijos el respeto no el respeto hacia las personas, sobre todo hacia los animales, hacia la naturaleza o sea, para nosotros eso es una pieza fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, mis padres yo nunca he sentido que me trataran con respeto, por así decirlo, ¿no? Y, y yo siempre he pensado, cuando sea madre, nunca le voy a gritar a mis hijos, siempre voy a ser una persona súper paciente, os lo voy a explicar. Y ahora me paso a ir a ir a... Entonces, eso, por ejemplo, es algo que, que yo, o sea, me lo tengo que controlar mucho porque me sale, me sale, pues eso, que antes decía, nunca voy a gritarle a mi hijo, nunca voy a... Y eso, por ejemplo, pues, A mí me pasaba también. Yo por ejemplo no me gustaba que mi madre me pusiera siempre ejemplos de lo que hacía ella cuando era pequeña, cuando era joven, que eran mejores que, lo, que mi comportamiento. Yo lo uh -huh. hago con mi hija y mi hija me lo dice. Me dice, mamá, si yo ya sé que tú no sé que cuando eras pequeña tal y cual. Y, y ahora pues claro, lo pienso dos veces antes de decirlo porque además a mí me daba mucha rabia. Que mi madre me comparara con lo... Con lo... cuando a mí no me gustaba lo que ella me contaba de su vida. <risa> entonces, yo diría bueno y claro mi hija pues tampoco le gusta entonces trato de porque no me gusta no y lo, y lo hago sí. yo siempre dije yo cuando tengo un hijo no le voy a enseñar en cosas sexistas de rosa de juguetes de niña oh. le voy a coger juguetes neutros para ir ahora los hijos vale quiero una pistola sí es bélico vale pero es que el niño se divierte con ella y yo me, yo, me, yo me crié con esos juguetes así que es lo que había y creo que es una persona de, de provecho en la vida ¿no? y, la, y al revés, ¿no? las muñecas oye, pues si la niña te pide muñecas, pues muñecas hay, hay veces que no, pero en, en el caso de no se puede esa era una pregunta que tenía y era si se puede escapar de eso pensé que se puede escapar de eso, el rol niño con juguetes bélicos, jugar a peleas, niña con la muñequita y demás. Niño, en nuestro caso, nuestros hijos han sido además voy a contar una anécdota no han sido la niña muy de niña y los niños muy de niños Yo cuando teníamos solamente mi hija mayor y mi hijo mediano mi hijo mediano es que jugaba con, con algo a las muñecas pero él cogía a la muñeca por el pelo y la arrastraba no. la arrastraba, no, <risa> no, ni salgo. la mecía, ni... Quiero decir, la hacía como un truco, lo el típico dibujo que tenemos en la cabeza Eso de los genes, no se puede escapar y, y luego los anuncios de la tele, por ejemplo, la, la niña, siendo pequeña y los niños captaban la atención los anuncios de muñecas y rosas y los niños los anuncios los dejan de ver y ven los otros anuncios, igual que quiero decir yo eso lo he leído muchas veces, pero yo no sé hasta qué punto, ni yo no le enseña a mi, mi hija, por ejemplo, tenía pelotas, tenía coches, y mis hijos todavía tenían más acceso a juguetes de niña porque había una niña en casa. Y ya te digo, cómo trataban y cómo lo siguen tratando, ¿eh? los juguetes de niña. Estar con, con algo cuando era pequeña, que tenía dos años, que acaba de empezar a andar, y, y vamos a una tienda, y era una tienda de bolsos, y ya, se meten en tienda de bolsos. Y había un montón de bolsos de todos los colores, y ella la filta, la y coge el rosa, o sea, el, el, rosa no, el más rosa, ¿eh? Sí, eh, yo... y es, es mí, es, mi hija es muy de, de, ese, de ese rol de tener a... que hay niños que no. Yo no lo sé, pero, pero en hemos... mi caso, sí. en mi casa no ha sido así, pero no porque hayamos inducido. ¿eh? ¿Vosotros que tenéis dos niños? Que yo creo que aquí lo que hay que tener claro es qué es lo que hay que evitar, vale porque muchas veces nos dejamos llevar ahí por el tema de ay, tal. Mira, las niñas quieren ir de rosa, los niños de azul, como si eso fuese un problema. Y yo quiero, creo que eso no es ningún problema, ¿vale? Para mí eso es igual que a lo mejor en cualquier otra cultura las mujeres se ponen aquí un pendiente y los hombres se ponen aquí un pendiente. ya está, es algo cultural, quiero decir. Que a las niñas les guste más el rosa y a los niños les guste más el azul, a mí no le plantea ningún tipo de problema, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que de, de lo que hay que escapar es de lo que transmite valores negativos, ¿vale? Por ejemplo, el tema de que a la niña le compro una cocinita... Y un muñeco para que le cambie los pañales, porque le estoy induciendo el rol de que luego tiene que asumir eso ella, y al niño le tengo que comprar otro tipo de juguetes porque es lo de cambiar los pañales y hacer la comida, no tiene por qué ir con él, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que evitar, ¿vale? O por ejemplo, el tema de las pistolas. Nosotros eso sí que lo llevamos bastante. Nosotros tratamos de evitar un poquito que los nanos jueguen con juegos así de ese tipo, violentos, o que. quiero decir, es que eso se banaliza mucho, pero. Eh, los videojuegos, por ejemplo. Hay videojuegos que sales ahí y te cargas a 500.000 vietnamitas uh -huh. y parece que no pasa nada. O sea, nosotros pensamos que eso pues es algo más obsceno que a lo mejor otras cosas que en la sociedad se ven obscena. Uh -huh. No deberían de serlo tanto, ¿no? Entonces, ya se me ha ido... Sí, bueno, eso. sí el rol de el niño Creo niño... que lo que hay que evitar, quiero decir, no es el tema de rosa, rosa, azul, azul, hay cosas que son inocentes, no pasa nada, y son culturales, quiero decir, en esta cultura se ha asociado con que a las chicas les gusta más el color rosa y a los chicos el color más azul, pues yo no voy a vestir a mi hijo de rosa porque probablemente le cause un problema en el colegio o lo que sea, ya tendrá tiempo de vestirse de rosa. Y vosotros los vestidos ahí, no, no nada, lo que vais a vestir el día, no, pasará, pasa nada, pero es adulto visto, tenéis tirado como te dé la gana, pero es algo cultural que no hay ningún problema, No, ¿Eh? ¿Eh? claro, no, claro, al contrario, ahora vosotros ya... ¿verdad? Eh, lo que quiero decir es eso, que lo que hay que huir son de las cosas que transmiten valores negativos. Uh -huh. Pero luego hay otras cosas que parece que también se... se como causan un poquito de cosas, pero si las analizas, pues no tienen nada de malo, ¿no? Y yo uh -huh. creo que de eso no hay, no hay por qué huir. Como sí. comentaba Miguel, que él se ha quedado con pistolas y en principio no ha salido una sesión no, no, en serie, ¿no? ¿no? pero yo en principio también, eh, cuando empecé a educar a mis hijos, también dice, no, no, esto... No. Pero es que no pude evitarlo No, pero también sí es que sigues un poco lo que dicen ellos O sea, yo cuando hago, eh, quiero bajar este videojuego no sé qué, no sé cuántos Si sí, vemos que tiene mucha mucho contenido, eh, mm -hmm. pues eso, bélico, violento, lo que sea, no les dejas yeah. Y lo mismo en el caso de, yo ha habido algunos que esto fuera Esto fuera porque como, o, de televisión ah. Yo por ejemplo, uh -huh. Alba que se va haciendo más mayor de series de televisión, que no les dejas ver. Ya, ya. Hasta que eh, a lo sí. mejor sea un poco más mayor, que, porque yo no... Uh -huh. Porque le enseñan roles de ese tipo, de mujer uh -huh. esto, hombre ya. esto, todavía hay muchas series de esas que sorprendentemente dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Que les está enseñando es cuando tú en tu casa estás diciendo que te da igual que haga la cena al papá, que lleva haga la cena a la mamá, que que planche el papá, que el que planche la mamá. Quiero decir, si tú en tu casa le estás enseñando a que vean eso, ¿cómo les vas a decir? Pues bueno, te hago un poco de criterio, ya verá lo que tenga que ver. Pero sí que es cierto que esas cosas las evitamos. Otra cosa es que veas que de manera natural al nene lleva la sí. muñeca tirándole los pelos sí. y al manual la, a la coger con mucho cariño, con mucho cuidado, su bebé, la, ¿sabes? Entonces. Yo Como, creo, bueno, sí, que, que yo creo que esto de los roles es algo que tenemos tan... O sea, desde que nacen ya, de, pues eso, lo del rosa no es que el rosa sea un color ni más bonito ni más feo ni tal, sino que el rosa lleva también un, una serie de significado que ni siquiera eh, las personas somos conscientes que lo estamos transmitiendo, pero yo creo que ya desde que nace, si nace una niña ya transmitimos que viene un poco enlazado con lo que tú decías que los niños se enteran mucho antes, uh -huh. a lo mejor de que incluso digamos las cosas de las cosas, yo creo que estamos transmitiendo ya, la niña tiene que ser, o sea, como nos salga una niña, que sea una bruta, una bestia, no sé qué tal, nos da algo, ¿por qué? Porque las niñas, nos, o sea, sin transmitirlo, sin decirlo por uh -huh. palabras, las niñas tienen que ser finas, educadas, no sé qué, y los niños tienen que ser brutos, más activos, más tal, y eso es algo que transmitimos sin darnos cuenta, y eso es el rosa y el azul, o sea, no es el rosa y el azul, es el significado que nosotros, sin darnos cuenta, y nosotras estamos cargando en, en, en la educación de, so, de esos niños y esas niñas, y yo pienso que es muy difícil salir de ahí, porque yo, por ejemplo, una anécdota, eh, mi hijo pequeño de 6 años, pues cuando tenía los o tenía había por ahí una pincita de estas del pelo, ¿no? ¿Qué llevarme la pizza al colegio? Digo, vale, hijo, pues nada, llévate la pinza al colegio, porque yo soy muy de, no hay que hacer distinciones, no sé qué. Y José, bueno, me montó una. ¿Cómo lleva la pizza al colegio? ¿Le van a pegar unos palos? Vale, se van a reír todos estás Porra, yo, yo me dije, ¡Oye! No, que no vaya con la pinza al pelo, el, el, el pelo, no sé. ¿Eh? Claro, ¿por Porque qué? yo sobre todo quiero proteger a mi hijo claro, y no sí, tengo sí, ningún tipo de interés especial en que lleve la pinza del pelo. Y quizás es. que no está preparada en la sociedad. Claro, sí, sí. Claro. El, el problema es ese. Claro, sí. Claro. Sí, claro, que por proteger a nuestros hijos o a nuestras hijas dejamos de hacer cosas que a lo mejor no pasa nada. Que pasa una pinza? Una pinza es una pinza del pelo ya está. No, pero quiero decir que claro intentamos como que no se salgan de la norma establecida aunque pensemos que sea negativa porque yo pienso que no hay por qué hacer distinciones si alguien que lleva una pinza pues que lo lleve si alguien que lleva, si un niño se quiere pintar los labios pues que pero, se los pinte pero claro como algo. todo conduce hacia cierta cosa yo por ejemplo no me gusta que mis hijos por ejemplo se pasen el día jugando al fútbol pero es que si mis hijos no juegan al fútbol porque yo quiero Claro, son los marginados del colegio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que juegan a fútbol. Pero en ese sentido, yo creo que la, los nanos se dan cuenta. Porque yo, por ejemplo, mi hijo Mediano, hace cosas de un par de meses, llevaba un bolsito de, de mi hija Alba, de Winnie the Pooh, rosa y azul celeste. Uh -huh. Y llevaba sus cosas ahí metidas y tal. Y el nano, en casa, lo llevaba así. Pero cuando salía a la calle, lo sacó una vez. El resto de veces ya no lo sacó. Yeah. Porque alguien le diría, porque alguien le diría chico, algo, claro. o sea, él de manera natural pues lo cogió y tal. Y, y entonces veías que se ponían las cosas en los bolsillos de una manera de digo, Javi, porque llevan las cosas así. Es que no me puedo llevar un bolso, no sé qué digo, pero si llevas el bolso de Winnie de, de Puder, ya, pero es que se ríen de mí. Claro. Digo, bueno, pues nada, ya compraremos uno, que por cierto los hemos comprado, <risa> para que puedas llevar las cosas y tal. pero es sí, lo que no tú ves. dices, yo no tengo ningún inconveniente y en casa hay lo que hay, cogen lo que cogen. Pero es verdad que ellos se dan cuenta que cuando salen fuera, uh -huh. pues algún comentario, escucharía al chiquillo que no le gustaba. Claro. Y Pero es la sociedad uh -huh. el, Entonces, la pues, es el bolso rosa y azul, no es porque le gusta ser azules, no. Como el azul, sino porque el chiquillo tenía esa sensación estética, o sea, es el le dio un bolso y fue ese que uh me -huh. por ahí. Uh -huh. A él le sí, importa uh -huh. tres pepinos que el bolso sea rosa y azul, o dice, más... este, este me cabe en mis juguetes, y, no. y dentro lleva su pistola. Yo ya, no, no, no sé, sí, entonces es que, que de ahí lo fundamental a lo mejor es, bueno, pues estamos dentro de una sociedad con una serie de normas, con tal, no quiero que se rían de mi hijo o que le peguen cuatro palos porque piensen que es rarito o no, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero sí que poco a poco ir diciéndole, a ver, hay que respetar a todas las personas, si alguien se quiere poner una pinza, que se la ponga y a ti no te gusta, pues ya está, pero tienes que respetar a esa persona que se pone la pinza, o a esa persona que va de rosa, o a esa persona que elige otra opción, hay que respetar todas las opciones de todas las personas, si a ti no te gusta, pues no lo haces ahora. Sea, creo que eso es nuestra labor, ¿no? que cada uno puede o cada persona puede hacer lo que quiera si no molesta a los demás. Y eso es algo que se tiene que ir transmitiendo, si, si pensamos que para nuestro hijo o nuestra hija va a ser algo negativo, pues bueno, pues ahora no lo va a gastar, pero si lo ves o tú te atreves cuando, cuando seas más mayor a hacerlo, a transgredir, porque es que si no la sociedad no cambiaría mm -hmm. nunca. Es si no hay bien personas transgresoras, mm -hmm. que si nadie si una mujer hace 100 años no se pone unos pantalones, ahora no estaríamos aquí con pantalones, ¿no? Y seguramente mm -hmm. que esa mujer se reiría... Vamos, no me lo ni imaginar. No, se reirían, ¿no? Le presionarían le presionaría para que no le... llevara. O sea, llevara. No, una, una persona tan agresora y un conjunto de sociedad que, que, mm -hmm. sea, que sea comprensiva respetuosa y que, que, que respetuosa, respetuosa hacia esas claro. Pero sabemos que, que, que no, no, sea, la le, sociedad le, sea, hoy en sí, día, sí. Muy, nosotros lo comentamos aquí, pues sabemos que Tú sí. coges <coughs> muchos niños son extremadamente crueles cuando sí. alguien mm -hmm. sale de, de esos roles de la sociedad. Sí. Siguiendo con los roles de la sociedad, lo habéis comentado un poco antes. A mí, por, por lo menos, me escandaliza a veces lo que hablamos de los medios de comunicación, series que no veo demasiadas, pero cuando veo algunas sí pone siete años, el vocabulario que utilizan, de qué cosas hablan, qué cosas hablan, y dices, ¿y esto está para siete años? O sea, no sé si a vosotros pasa igual, yo no lo entiendo. O, por ejemplo, a las cuatro de la tarde hay una película para 18 años. A las diez de la noche pone la película infantil el sábado o el domingo, que con publicidad se nos va a las doce de la noche. No sé, sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vivís vosotros como padres ¿Es eso ¿O, o si estáis de acuerdo o no? Y dibujos que, eh, como son dibujos aparentemente, van dirigidos a niños, por ejemplo, los de Bob Esponja o los del de Niño Estrectora Imo, uh -huh. que, es decir, es que dices, pero esto no es para niños, o sea, es, es que están ridiculizando al, al señor este, al yo no los veo casi, pero lo poquito que ves, y dices, ostras, y son dibujos que no son para nada, para nada enfocados a los niños. ¿Tú crees, Bob Esponja? Yo veo esponja, ¿no creo que sea un dibujo para niños? No, no, no la visto, sí. yo, yo de verdad que lo veo y me gusta. O sea, que para adultos también. Entonces, los sims <risa> sí son, son, por ejemplo. No, menos, los sims sí, son, son, son, son, son para adultos. ¿Qué sí. pero, pero, se pasa en el día ridiculizándolo? ¿A quién? A Bob Esponja. Al... Sí, es verdad, y a, y a Patricia. A Patricia, y a Patricia también. También que quizás el problema no está en los giros, ¿Sí? a lo mejor. Sí, sí. Pero bueno, eso tampoco, la capacidad esa de reírse de uno mismo y un poquito. No, un tampoco. A los niños en general les gusta. Conocen todos esos dibujos animados, pero. No, que quizás lo que decía era que los giros para adultos no tienen tanta importancia porque a lo mejor el pequeño no puede entender. Sí, pero para Brota, por ejemplo, yo veo que mira, es muy normal que salga un jugador de fútbol haciendo unas declaraciones y diga un montón de palabras. Salga eh, la serie de siete años, repito, para siete años supuestamente, y digan verdaderas barbaridades a nivel de lo que sea. En la radio, ya hablo de adolescentes, tengo una hija de 13 años y por lo tanto ya hablo de adolescentes, hay cosas que me sorprenden en algunos horarios que, vamos, ya lo comentaré luego, no, no por nada, sino por no perder tiempo en anécdotas si que dices... Dios mío, ¿me estaré volviendo conservador? No, Dios mío, pero, pero hay cosas que no, no entiendo. No, pero es que en la televisión y en el horario... O sea, lo que es el horario infantil no se respeta. Uh -huh. y, y además yo Ahora parece que la cosa, pero yo recuerdo... Además, si es que es el ejemplo típico de... En los programas estos de televisión que ponen que... Que es unos contertulios, bueno, no sé, de era. alguna manera, que no se respetan para nada, Exacto. ni turnos de ni turnos, gritos, el, faltas de respeto, que no son horarios... Y lo hacen... Durante, o sea, no sé si empieza el programa a las 4 o a las 5 de la tarde y termina a las 8 de la tarde. Pues el niño que termina los deberes o que no tiene deberes y se pone a ver la tele, oye, padres que tienen esa tele telepuesta, uh -huh. los niños están viendo eso, uh -huh. están viendo ese tipo de comportamiento. Y, que, que, y el que tiene razones que razón te el te más grita. El que tiene ah, razones que más grita, uh -huh. falta de respeto, insultos, que dices, ostras, yo no estoy... Sé, no, sí, yo creo que la televisión no es para nada adecuada, así pasa que cuando le pones la tele siempre tienes que ir con programas para ellos, sí. canales para ellos, sí. eh, películas para ellos, que dices, ostras. Nosotros les, les hacemos pues eso, un reflejo también de, de lo que a nosotros nos gusta de la, de la televisión, porque eh, las cosas como son, nosotros aquí decimos, no, no, yo eso no veo, pero las la, la, la audiencias son claras. Cuanto más agresividad hay, ya, cuanto bueno. más violencia, uh -huh. más índice de audiencia tienen las, sí. la, la, las televisiones y eso eh, los niños están muy cerca, lo perciben, lo que vemos que lo cogen en la primera y se lo van y lo va, va mojando, va mojando. Incorporando acá, en su vida, claro, sí. lo van, o sea, yo creo que es, van normalizando las, sí. esos comportamientos que tendrían que ser, vamos, totalmente desechables, ¿no? De, sí, sale y lo van como sensación. normalizando en su comportamiento, bueno. y esto es lo que está por ahí, pero bueno, es que yo creo que gran parte de la sociedad un poco es es lo que hay no, no. fuera es lo que hay fuera pero por, por la tele no hay que qué que hacemos ver. claro, claro hombre, de momento no ponen esos programas ya. por ejemplo me pasó una vez que llegué que yo salgo antes de, de clase y puse la televisión a las doce y media y estaba el programa es que no sé cómo se llama eh, este que hay una chica que estaba un chico sentado en una silla en un trono ¿Mujeres, hombres y viceversa? ¿O puede ser? O... Y me hizo gracia porque lo vi cinco minutos no pude ver más. Porque todos los chicos que salían, era la chica que estaba sentada, eran iguales. se digo, ¿cómo puede distinguir? Todos, todos cachas, con la barba moderna que se lleva ahora, el corte de pelo... Y claro, esos son los roles que estamos transmitiendo. Pero no pasa porque usted de ser guapo y seas cachas, el problema es lo que dices. No, no, pero que si no lo... No, y el problema es que yo no, ya no llegué a verlo, ¿no? Pero, si no lo eres, parece que ya eres menos. Sí, que, yo sí, creo te creo no que estás que... cumpliendo los cánones de belleza. Pero no solamente para los pequeños, yo creo que estamos en una sociedad muy influida ah, claro. por la estética. No. Para... Nosotros cuando éramos pequeños nos decíamos yo de mayor quiero ser famosa, y mi hija eso me lo ha dicho. De hecho sí. creo que fue de las primeras profesiones que se eligió, ahora ya no lo dice, no. afortunadamente. No, pero se eligió ser, ser famosa, por los nenes post futbolista pero esto siempre se decía porque por a los niños les encanta el fútbol y todo eso claro Pero quiero decir que al final estamos metidos incluso los mayores o sea yo tengo con, bueno gente de pues de mi edad yo tengo 43 años pues gente de mi edad y tal que ahora parece que quieren recuperar como su segunda juventud y le quieran estar más estupendos que cuando tenían 20 años con el tema del gimnasio con el tema de las dietas sí. cuando te dices bueno bueno que es que vas para o sea vas cumpliendo años no vas restándote años y parece que queramos y al final son cosas que están ahí y que y que nos dejamos llevar de esa manera y a los críos les llega también. Uh -huh. El culto a la imagen. El culto a la imagen. Por críos. ejemplo, programas de la tele de estos, de Disney Channel, estos, no sé, series de estas americanas que son todas las niñas perfectas, que son las tan que totalmente a los niños. Claro, y está transmitiendo, bien. yo tampoco las he visto mucho, pero está transmitiendo, o sea, todo lo que por ejemplo para mí no es... Tienes que ser sí, más guapo y el más popular exacto. y eso es lo que cuenta, ¿no? Ese es el valor fundamental. Claro. Y eso sí que, es que la misma yo, a, lo mejor, a mí una cosa que me llama mucho la atención sobre esto es que según con quién hables, o sea, eh, veo que es algo tan relativo y a lo mejor es porque yo, por ejemplo, lo de Bob Esponja, te juro que nunca me lo habéis planteado. me <risa> <¿Te> parece totalmente... <risa> Pero, claro, es tan relativo, hay gente que hablas con <risa> ella y tal, y dices, ay tal yo les controlo mucho a mis hijos lo de la tele, no los dejo ver, eh, esto porque salen ahí y dicen follar, por ejemplo. Uh -huh. Y luego ven, pues eso, que tienen sus nanos tienen videojuegos o dejan ver eh, películas de violencia extrema, ¿no? Uh -huh. Y, ah, y dices, y esto, está? por ejemplo, lo de las series de Disney, eso es algo de consumo súper habitual por, por así por los nanos eh, ya, sí. a lo mejor 10 a 14 años o lo que sea, a mí eso me parece también, pues, vamos, me da, me da un poco de, eh, no, lo veo pues eso, que transmiten ahí el valor de que hay que ser el más guapo y el más guay, de ser popular, no sé qué, y eso es lo, Dinero, lo más por encima del mundo, ¿no? La hay, de verdad que no lo veo para nada recomendable para los niños, transmiten unos valores que los veo muy desaconsejables. Sí. Sin embargo, eso hay un montón de gente que, que, además, yo creo que se lo ponen totalmente tranquilos a los niños y piensan que es totalmente bueno para ellos, ¿no? Pero yo creo que lo, por, porque la gente sí. piensa que si tiene sexo, primero, y luego violencia, eso no lo pueden ver. Pero todo lo demás no se lo plantean como tú te lo estás planteando. Mm. Es decir, que hayan series que estén transmitiendo, pues eso, que hay que ser popular, que hay que ser guapo, hay que la gente ve, pues eso, si tiene contenido en sexo principalmente y luego en violencia. Pero si lo analizas es así profundamente, ah, a mí que sí. mis hijos vean una película y que se andan follando, no tendré ningún problema con eso. Quiero decir, sí, no, no, es sí. un acto totalmente natural, ¿no? la sexualidad entre una pareja, tal, mientras que no haya cosas de estas. pero me no, va por un video porno con <risa> imágenes expresas, ¿no? porque creo que a lo mejor eso no toca, uh -huh. pero una escena así de sexo y tal, pues yo a lo mejor lo, si lo analizas no hay ningún, ¿qué problema hay con eso? Y a lo mejor la gente ve eso y dice no, no, yo quiero alejar a mis hijos de eso y luego hay otras cosas que a lo mejor son más graves y no se las plantean y al contrario les están induciendo a que las vean, ¿no? o que consuman ese tipo de productos Yo te digo que es un, un tema tan relativo o sea, yo no sé dónde está el bien y el mal en esto, ¿no? pero veo que hay, hay muchos palos y, y es difícil claro, porque tampoco puedes alejar a tus hijos de decirles no, no Voy a meter una bola de Instagram ¿no? sí. y que ahí no salgan y que no vean nada que sea inadecuado para ellos. Siguiendo con bueno. algo parecido que es, no es lo mismo, pero tiene mucho que ver, en mi caso es que mi hija tiene 13 años, con las últimas tecnologías. A mí, por ejemplo, me preocupa el hecho del móvil, cómo están las redes sociales, el Instagram. El problema es que, claro, viven muy pendientes, no sé si Alba ya está metido un poco en el mundo ese. Empieza, empieza. Pues viven pendientes de, he colgado una foto en Instagram, voy a ver cuántos me gusta tengo. Si tengo 10 me gusta, he fracasado. Entre comillas lo he fracasado. Si tengo 40 o más, uff. Entonces estamos creando unas, unas redes sociales entre ellos que me parece que son muy peligrosas. Ojo, no solo en la adolescencia. El otro día, hablando con, con gente de primaria y demás, comentaban que los niños, gente de primaria, llegaban a casa, no tienen móvil pero el de sus padres, y nada más llegar del colegio a casa tenían no sé cuántos grupos que empezaban a decirse, hola, y el otro contestaba, jiji, jiji, y el otro decía, hola. Pero, o sea, es que los decir, nosotros, los padres y las madres, somos un modelo para los niños, nos tendríamos que ver primero nosotros mismos y nosotras mismas qué es lo que estamos haciendo. Yo, por, veces, por ejemplo, me veo muchas veces que mi hijo me estaba diciendo, mamá, no sé qué, no sé cuántos, que para mí es una tontería, pero para él puede ser una cosa súper importante, y yo estoy ahí con el móvil. Entonces, claro, luego yo no puedo pretender que mi hijo o mi hija no esté enganchada a estas nuevas tecnologías porque el primer modelo que soy yo estoy todo el día ahí con el móvil que no, que no puedo parar o sea, es algo que, que... eso también nos tendríamos que plantear, ¿no? ¿qué, qué modelo le estoy dando a, a mis hijos para luego decir no, no, no estés pendiente del móvil y el, el niño o la niña te dirá, pues no estés pendiente tú de la manera yo he dicho poco... que eso es un mundo el mundo de ellos va a ser el mundo de, la de las tecnologías y si se tienen que sumergir en el mundo de las tecnologías pues habrá que coger y dejarlos un poquito tutelados y mirando mm -hmm. lo, lo que están haciendo y si tienen que poner en primaria jiji jaja a ver si eso les sirve como herramienta de que se vayan educando para cuando estén ya en secundaria que ya no van a decir jiji jaja sino que van a, mm -hmm. a decir cosas peores sobre, so, van a tener una, unas cosas más <coughs> complicadas, pues a lo mejor ya le vas corrigiendo ciertas cosas y van viendo, solo hay sea, que eso, el problema que pueden tener del mal uso de la ya claro, yo creo que es en el uso, o sea, pero las cosas yo prohibir. pienso que no son ni, ni positivas ni negativas. Hay que darle un Tienes uso educado, claro. Se tiene que ir desde, desde la primaria, desde desde la primaria, para que cuando estén en la secundaria ya tengan corregidos los errores fundamentales que no, o sea, es que las es que tienen son para equivocarse, probar y la van a cagar, la van a cagar yeah. y, y, y, y van a hacer daño a la gente y ellos van a sufrir, van a sufrir, van a sufrir ya. pero es la vida también. Y no puedes ir contra eso. Has comentado algo que era otra cosa que diría que. Eh, la, por ejemplo, la policía recomienda que miremos el historial del ordenador cuando nuestro hijo está, que miremos en Instagram, miremos en Snapchat, miremos en Facebook, <coughs> que tenga. Eh, no es entrar en su privacidad. ¿Hay que hacerlo no hay que hacerlo? Depende de, de la edad. ¿Qué opináis? Pues depende de la edad también, pero. Eh... Tienes que al principio cuando empiezas a utilizarlas tienes que controlar si lo está haciendo bien o no está mal Si lo está haciendo mal tendrás que decirlo por aquí no lo no está haciendo bien Tienes que hacerlo bien porque así tiene estas consecuencias Y si no bueno, te quito el móvil yeah. ya está. Eh, Según la edad que tienes pues tienes okay. que utilizar el, lo del cargador antes del amigo y del padre Yo además se lo he explicado, yo le dije que claro. ya tiene este cumpleaños pues le ha regalado el móvil y tal Y yo se lo he explicado, le dije tú hasta que tengas cierta edad en el que tú seas responsable de tus actos, nosotros tenemos que entrar en tu vida. Poquito a poquito, cada vez entraremos menos, pero ¿por qué? Pues porque ahora tienes pero de la misma o sea tienes que aprender a tener criterio y a ser responsable de tu vida. Cuando consideremos que eres responsable de tu vida, uh -huh. que poquito a poquito serás cada vez en más ámbitos, pues ahí los papás ya no tendremos nada que ver. Pero ella lo sabe. Uh -huh y yo creo que lo importante es que lo sepa Exacto y, a partir, y mm. que le guste más o que le guste menos yo, ahora no le importa de, de que unos años le gustará cada vez no. menos pero es que es responsabilidad nuestra mm. que ellos lleguen a determinada edad sabiendo lo que quieren y cómo maneja, cómo manejarse en la vida y a partir de ahí mm. son la vida Yo la creo vida que a el clavo lo, lo importante es eh, enseñarles a ellos que se autocontrolen y que no tengas que estar tú detrás de ellos controlándolos es decir, cuando lleguen al momento decisivo que sean ellos mismos los que sepan tomar las decisiones correctas y yo sobre el tema de que si eh, es correcto meterse ahí para ver dónde han estado, tal y cual yo pienso que por encima del de derecho del niño a su privacidad está mi obligación como padre a protegerlo y por tanto no veo ningún problema en, en, en el tema ese Otra cosa es que tú le avises, que iba a decir tú Perfecto. le digas, oye, que sepas que sí. hay una serie de peligros y yo te voy a estar, voy a estar controlando, uh -huh. porque mi obligación como padre es controlar esto para que no te pase nada. Y creo que tampoco pasa nada, quiero decir que el niño sepa que él puede utilizar esa herramienta de manera controlada, quiero decir, voy a estar encima de ti y que lo sepas. Pero ¿por qué? Porque te tengo que proteger, es mi obligación como padre. Lo que no se sienta tradicional. Claro. Si claro, yo creo que sobre todo es dejarlo desde el primer momento claro. Eh, pues eso, vamos a llegar a un acuerdo, tú quieres utilizar esto, muy bien. Pero estas son las normas que sí. hay que hacer. Nosotros vamos a entrar, vamos a tal, vamos a cual. Y hablar, yo creo que como en todas las cosas, ¿no? Siempre es hablando mucho con los niños, con las niñas que lo entiendan, que no lo vean como una imposición, que no. Porque si no, pues ahí perdemos un poco, eh, pues luego nuestra capacidad de poder. Pues eso, estar con ellos en sus cosas y tal, o sea, yo sobre todo creo que es dejarlo claro y tener, o sea, decírselo claramente que a lo mejor no se pueden sentir bien con esto y tal, pero que, que es algo que es necesario para que vayan aprendiendo y que las, las tecnologías, claro, van a manejarse muchísimo mejor que nosotros, ¿no?, pero, y no podemos tampoco luchar contra eso, pero sí que ir acompañándoles en ese proceso, ¿no?, para que puedan manejarlas adecuadamente, igual que en otras situaciones de la vida, con conflictos, con amigos, con amigas, con con otras, ¿no? El proceso ese de, de acompañamiento. Volviendo a temas más generales, hay un aspecto que me gustaría hablar y es el sentido de pertenencia. Es decir, los hijos no nos pertenecen, pero tampoco nosotros le pertenecemos a ellos. Lo digo porque os cuento cómo me di cuenta yo de eso. Llegaba un momento, Carla era pequeñita, tendría dos años o por ahí, y necesitaba, pues, encontrarme conmigo mismo un par de días por ahí, ¿no? Se me fue a Santiago de Compostela. Y para mí era como, como traicionar a mi hija, porque mi mujer ya es una persona, pues que claro, le cuentas y dice bueno, ves. Pero era como abandonar a mi hija. En ese momento me di cuenta que yo no podía dejar hacer aquellas cosas que debía hacer, porque si no, mi vida había desaparecido como persona, ya pasaba a depender totalmente de ella. Y al revés también, nosotros tampoco podemos dirigirlos a ellos porque decimos, mi hijo... Pero ese mi hijo tiene un peligro y es que significa que es mi hijo porque lo hemos concebido entre mi mujer y yo, pero no tiene que hacer aquello que yo decida que tiene que hacer. Mm. ¿Vale? Entonces, ¿qué opináis sobre, mm. sobre el sentido de pertenencia en ambas partes? Bueno, eh, Yo lo veo desde el punto de vista de que a mí por lo que me resulta difícil ya encontrar un sitio para mí. Pero bueno, ahí va. <risa> y respecto a lo segundo que tú dices, de que si mi hijo me pertenece o no, pues no sé, un ejemplo es, por ejemplo, eh, eh, ellos, mis dos y hacer un deporte y ese deporte se lo puse yo porque dije, me gustaría que hiciesen este deporte pero resulta que llega uno y me dice La es que a mi me gusta mucho el fútbol digo hijo a mí el fútbol no es que ese ambiente no pero pues, le gusta pues al final jugar al fútbol porque uh -huh. él, es su vida y es sí, lo que sí. le gusta a él aunque a mí me gusta que juegue otras cosas pues no pues me tenía que a ver a verlo tú cuando era pequeño ya está uh -huh. Entonces si hay que coger y de pequeño pues tú lo puedes intentar eh, orientar, decir mira me gustaría que hicieras esto, pero si el niño dice que no, pues es su vida. Lo mismo con los estudios y con, con su vida. ¿Y qué pensáis que influye más en, en un niño? El ambiente en el que vive dentro de la normalidad, no vamos a hablar de un caso extremo o tal, o que ya cuando nace tiene su propio carácter? Es decir, cuando habéis educado al primero, se educa igual que al segundo, eh, pero no sale igual, ¿no? no es lo mismo. ¿Es por qué? ¿Por el ambiente? ¿Porque nosotros hemos cambiado? ¿Porque ellos vienen ya con su carácter propio y por lo tanto eso está ahí? ¿Por qué pensáis? ¿Qué factores son los que deciden ahí? Yo en mi caso, cuando he sido niña, a mí mi ambiente, me, el ambiente en el que yo me eduqué, me ayudó a, a no parecerme mucho a ese ambiente. Uh -huh. Y en el caso de mis hijos, pues no lo sé. Pero es verdad que cada uno tiene su personalidad. Y nosotros, por ejemplo, con el tercero, que tiene una personalidad muy diferente a, a, a los dos primeros, pues, eh, pues tiene más carácter, tiene más... Entonces, pues bueno, tiene, recibe otro... Por mi parte recibe otro trato, pues cuando hay que, hay que castigarlo más. Ha habido que castigarlo más. Ha habido que reñirlo más que a sus hermanos. De manera diferente. De manera diferente. Mm -hmm. Sin embargo, por ejemplo, mis dos hijos mayores de todo, mi hija, que es más dócil, es más peligrosa en ese sentido. Luego, por lo, me he dado cuenta con el tiempo, sí que nos ha costado más esfuerzo pero a mí la docilidad que tiene Arda no me gusta nada porque en realidad hace que pase más desapercibida ella se encierra más en una concha sí. entonces al final creo que, que cada uno tiene una educación tiene que tener una, una educación, una manera de llevarlo muy individual, muy cada uno, cada uno su parte y a mí, yo he meditado mucho sobre, sobre cada uno de ellos y cómo lo llevo porque es verdad lo que hablabas antes para mí mis hijos no me pertenecen no. ahora pues tengo que cuidar de ellos porque son mis... no, a ver, no es una obligación, lo hago uh -huh. con mucho gusto, pero para mí mis hijos, y el día de mañana pues harán su marcha y su vida. Pero yo quiero que tengan sus herramientas. Y en ese sentido sufro mucho, para ver cómo acierto más o cómo acierto menos, que seguro que no va a acertar en nada, pero <risa> <risa> ahí estoy. Seguro que aciertas en casi todo. Perfectos no somos, personas no, no. No, no, pero que... Bien. Entonces yo creo que... que... Y, y también sí que depende un poco, la familia en la que nazcan, a lo mejor, ¿Te pareces a lo que te han querido inculcar? Y ya digo, yo en mi caso me parezco poco a lo que me han querido inculcar en mi casa, a lo que he vivido. Pero eh, yo qué sé, porque a lo mejor puedes nacer de manera proactiva o, o sea, puedes reaccionar de manera proactiva de manera reactiva, ¿no? y en el caso de ellos yo sí que no, yo me adapto no, intento adaptarme mucho porque no los puedes educar de la misma manera que parece que quieres algo sobre eso no sí pues que yo creo que las personas nacemos con un determinado carácter y luego lo que sí que pienso es que influye muchísimo en donde nos hayamos criado o sea, por ejemplo las familias y todo eso yo que trabajo también en el ámbito de servicios sociales Veo muchísimos niños y niñas destrozados totalmente por el ambiente en el, que, en el que se han criado. Y luego cuando consiguen, incluso aunque sea en una institución, ¿no? yo trabajo en un centro de menores, aunque sea en una institución que no es una familia, están una serie de meses con unas pautas, con una estabilidad, eh, los, los niños y las niñas cambian totalmente, o sea, parecen totalmente diferentes. ¿no? Entonces pienso que... El entorno influye muchísimo, que cada uno tiene unas características propias de... Claro, por eso hablaba de no casos extremos, que podría claro. ser un poco, pero que, que sí sé que tienen su propia personalidad. Sí. Y un poco sí. la idea sería lo que comentabas tú, como pareja en casa hay que tener unas normas generales, pero tenemos que saber aplicarla a cada hijo como individualmente debido a su carácter, no es el mismo, ¿no? Un poco sería sí. esa la idea. Sí. sí. Estamos casi acabando ya, estamos cerca de una hora, que esto pasa bastante rápido. Y hay otra, otra pregunta que quería haceros. Cuando nos equivocamos, porque estábamos hablando antes, nos equivocamos, seguro que muchas veces. ¿Creéis que debemos pedir perdón? ¿Habéis pedido perdón a vuestros hijos alguna vez? ¿O eso es una señal de debilidad? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí José y yo, <risa> aquí hay un día, la queremos contar todos los pues, días. Si nos liamos, esto da para otra hora, Lo ¿eh? <risa> <risa> no siento, me no, no, parece no, que te... <risa> esta noche bien, bien, vamos a ver. A ver, yo creo que mi, mi postura es que no hay que pedir perdón, ¿vale? Eh, porque eh, lo que dices tú, yo no puedo, eh, cuando estoy educando a mi hijo uh -huh. y le estoy intentando enseñar una cosa, ¿vale? Y estoy ejerciendo mi rol de padre educador, lo que comentaba antes, yo tengo que, por encima de todo, educarlo, es mi obligación. Y si a lo mejor me he equivocado en la forma en la que lo estoy haciendo, ¿Vale? yo creo que no le puedo, no, en ese momento no puedo mostrar debilidad, me tengo que mostrar firme ahí y luego ya veremos, luego yo ya me justigaré o haré ahí tendré que replantearme como lo he hecho y tal y aprender ¿vale? Uh -huh. pero yo creo que en el momento mal asunto si voy y le digo mira, eh, lo he hecho mal tal y te pido perdón depende también mucho, claro, lo que hayas hecho quiero decir fíjate, se te ha ido y lo has pegado una guanita o lo que sea, pues no me parece mal y decirle, mira tal, no te tenía que haber pegado tal, pero lo que estabas haciendo está estaba mal tal y cual, ¿no? O sea que depende mucho de las circunstancias. Pero yo con carácter en general lo que pienso es que un padre no tiene que perder la posición esa de fuerza, ¿vale? Y no tiene que mostrar una habilidad Es que no sé exactamente los casos en los que nos hemos profundizado. Vale, pues a bueno, esto. Os, os explico ¿no? un ejemplo así muy rápido. Pues yo que pierdo los nervios, porque ya os he explicado antes que pierdo los nervios con facilidad y entonces me pongo a gritar a mis hijos, ¿no? Y a lo mejor veo que me he pasado gritándoles y diciéndoles cosas que no toca. Yo como tengo clarísimo que no voy a transmitir nada positivo gritándole a mis hijos, sino que tiene que ser de una forma calmada, porque yo soy la adulta y yo tengo que tener la calma y no perder los nervios y todo eso, entonces a lo mejor le digo, pues que tienes que hacer los nervios, no, digo, que tengo que hacer los nervios, pues de los, los nervios, no qué, porque no me que los nervios, y entonces a lo mejor digo, no, vamos a ver, David, que David es el mayor, no siento mucho por haberte gritado, no hay que gritar porque yo soy el modelo de mis hijos, uno de los modelos, entonces yo no quiero que mis hijos luego vayan por ahí gritándole a las personas ni le falten al respeto, entonces para mí es importante decir, oye mira, lo siento, me he equivocado. Tienes que hacer los deberes, tú lo sabes, es tu responsabilidad, pero yo no te tenía que haber gritado, te lo tenía que haber dicho bien. Entonces, en esos casos, yo sí que le pido disculpas un montón de veces a mis hijos, porque pienso que además de que no soy infalible y, de, y sigo teniendo manteniendo mi rol como madre y mi rol de autoridad y todo eso, pienso que soy un modelo, entonces que el, mis hijos cuando se comporten de una manera adecuada aprenderán ese modelo y también pedirán disculpas, de hecho a mí mis hijos me piden muchas veces disculpas cuando han hecho algo que no toca, entonces, y ahí estamos siempre... <risa> Yo pienso como José, que en general, eh, tienes que mantenerte en general, eh, uh -huh. que le toca los no equipos. ¿Vale? Lo que sí que es importante como herramienta de vez en cuando sí que hay que señalar a los chiquillos de que todo el mundo se equivoca y hay que pedir perdón, ¿vale? Entonces tú, en cierta, en ciertos momentos, que no suponga un, un desvío en tus directrices de la educación, bueno, pues, oye, si es verdad, mía, no te está escuchando, es verdad, tienes razón, perdóname, ¿vale? Y lo que sí que hay que introducir también en este caso es el hecho de que también eh, educando somos una pareja, somos los dos. Entonces, el que educa, el que, aunque te equivoques. La otra pareja no puede decir. Eh, eso Sí, sí eso sí. Sí. Ah, es muy importante. Sí, no, Antes que decimos, el... Pastillo, oye, no. si yo cojo y le he reñido, no vas tú detrás diciendo que... No. Porque sí que va a ir pues una debilidad o no. un, un posible foco. Oye, lo detectan los niños. Entonces, vale, oye, por supuesto Aquí está el blanco abierto, no, cualquier cualquier no, por aquí no, sí, podemos... No, sí, por supuesto. Sí, no, sí, por supuesto. El, el tema es ese, que los nanos enseguida yo creo que pueden interpretar que cuando tú vas a pedirles perdón, eh, ellos a lo mejor no están interpretando como que mira, me he cedido aquí gritándote lo que sea, no, ellos yo creo que pueden interpretar es que te, yo tenía razón, ¿sabes? y ese es el, el peligro no, pues que... Me creo tengo que ir por aquí, y más fuerte sí. <risa> Nada, yo pienso también un poco más bien como ellos, creo que, que no, que los padres no podemos perder dentro de, de que ya nos educamos en un régimen más autoritario, que, que bueno, a mí me gusta esa, esa manera de educar más, creo que ellos tienen que saber... Pero sí, que, que bueno, que los padres tengan la autoridad. Y te... Lo que pasa es que sí, que conforme se hacen mayores, yo creo que esto se puede ir rectificando y va perdiendo importancia. Por eso, porque ya pasas a ser. Ellos ya, ya empiezan a tener cada vez más criterios de adulto. Entonces, pero yo una vez te lo dije. Siempre pongo el ejemplo de mi hija porque es la mayor. Pero uh -huh. una vez en la mesa lo dije: Digo, mira, los papás nos equivocamos 20.000 veces. Pero soy la mamá y me puedo equivocar y hacer las cosas mal las veces que sea. Cuando tú seas mayor, entonces. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo a mi hija y hay veces que me disculpo y, que, pero los y cuando ha sido pequeña y eh, con los pequeños, no, no lo hago porque creo que, que pierdo autoridad. Porque entonces, me, me parece que la lectura que hacen ellos no es la de decir, fíjate, mi madre, no, sino la lectura que hacen es la que tú has dicho, tenía errado uh -huh. Que luego yo creo que también claro. eh, no voy a a cosa. hay situaciones dice. y situaciones, ¿eh? hay muchas veces sí. que uno pierde los nervios de manera injusta, que eso nos pasa muchas veces, quiero decir, cuando uno está cansado o agobiado, ¿vale? Eh, tú mismo, yo muchas veces me di cuenta de que, mira, ante esta misma situación, el otro día estaba el cachón de con el niño y hoy como tengo prisa y estoy agobiado, le estoy gritando y me cabré con él y he puesto un castigo, ¿vale? No sé, lo típico de que eh, tienes a la nudos en el coche y tienes que salir porque tienes que ir a no sé dónde de prisa y tal y el pequeño, por ejemplo, que es especialmente denso para estas cosas, ¿no? se pone a remol remol remolonear ahí con algún juego, tienes que salir de casa, tenemos que salir de casa de prisa el pequeño se pone a jugar, no sé qué, que tenemos que salir de casa a lo mejor un día que tú estás con más tranquilidad, que tienes más tiempo, venga, Pau, no sé qué, venga, acaba esto, tal, pero venga, nos tenemos que ir ya. Y otro día, que vas con prisa, estás de los nervios y tal, ¡Pau, me cago en la hostia, no sé qué, sal de casa ya o te pongo un castigo! sabes uh -huh. Claro, ahí estás educando, realmente no estás educando. quiero es decir, ahí no le estás diciendo, hijo, estás haciendo una cosa mal y te tengo que corregir. no Entonces, a lo mejor, hay situaciones en las que sí que es verdad que, oye, mira, te he tratado mal, pero igual que puedo tratar mal a Ima cuando nos perdemos... Eh, por ahí por el coche y y estaba <risa> ahí. ¿no? Cabo la hostia imagina por aquí, sabes, uh -huh. y además esos, esos son situaciones que sí que ahí toca decir, oye, mira, me he equivocado, te falta respeto injusto, hay que justamente, y ahí no hay ningún problema, porque yo ahí no estoy educando, digamos, ¿vale? Yo lo que pasa es que simplemente estamos juntos, prohibimos, te te falta respeto, sin, sin ningún tipo de justificación, y ahí no veo ningún problema. Luego ir al niño y decirle, oye, mira, que papá antes estaba nervioso, te ha hablado mal y lo siento. De todas maneras, yo pienso una cosa: vamos a decir, tú piensas, aguárate cuando eres pequeño. los niños tienen que aprender una cosa: es el papá está de buen rollo. O el papá está de mal rollo, no, vamos no va a obedecer. Eso también hay que. Sí, que pero, que pero que si lo quiere. piensas, claro, el niño es sí, todo el mundo. Vale. Claro, pero el niño tú, está de mal rollo. Cuando tu papá está de mal rollo, decir, uh, vamos. <ríe> ya, pero digamos que nosotros también. Yo es que me doy cuenta de eso, muchas veces ante la misma situación, y de, dependiendo de mi carácter y de cómo esté en ese momento, o de los gobierno que esté, yo reacciono de una manera u otra. El niño reacciona de la misma manera. O sea, ¿A mí? El niño ¿Eh? aprende, por eso. Sí, nah, si vos... os parece, es que nah, tenemos que ir cerrando para que bien. no se dilate mucho. Nos han quedado muchísimos temas por tratar, como por ejemplo cómo influye. No es lo mismo que tu hijo o tu hija se desarrolle con 11 años que con 13 a la hora de educarlo, por ejemplo el tema de los divorcios, que yo por ejemplo a veces veo como un divorcio, dos personas adultas pueden decidir divorciarse, pero cómo afecta eso al niño, porque cuando va con el padre habla mal de la madre y viceversa, y eso es, me parece muy muy muy grave, uh -huh. y muchos otros temas que pues uno no da tiempo, ojalá algún día tengamos tiempo de nuevo. Uh -huh. Así que si os parece vamos despidiendo, sobre todo daros las gracias porque pues hay que sacar tiempo para venir aquí, da un poco de corte ponerse delante de una cámara y grabar, así que muchas gracias por estar aquí. Y como conclusión, para que nadie se asuste si no es padre que lo está pensando, yo siempre mando un mensaje o whatsapp cuando algunos amigos tienen hijos y dice acabáis de empezar la experiencia más maravillosa que existe. Yo creo que en eso podemos estar todos ¿de acuerdo? Que hay muchos momentos en que es dura, en que, pero no hay ninguna otra cosa que se pueda comparar a la sensación de ser madre o padre. Y sobre todo una cosa que, bueno, yo creo que al final los hijos te hacen mejor persona y te hacen aprender muchas cosas que si no tienes... Muy importante. Y eso yo en mi caso lo... lo aprendes aprendo, muchas cosas. Aprendes muchas cosas y te aprendes a ser mucho más tolerante, a tener más paciencia que yo no tengo ninguna, a ser menos egoísta. La verdad es que te enseñan muchas cosas. Es, uh -huh. es, es buena, es, un, es una experiencia muy buena. Pues con esta idea nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos.